Hola, qué tal queridos amigos, concluyendo nuestro mes, hoy 30 de septiembre, viernes, finaliza este noveno mes del año y pues sea el momento queridos hermanos para dar gracias, Cuántas bendiciones recibidas a lo largo de todo este mes, este camino que hemos hecho, el Señor que nos ha cuidado, que nos ha llevado de la mano, que nos ha cobijado, que no nos ha faltado nada, vamos a decir gloria a Dios, mis alabanzas, mis honores, a Dios Todopoderoso. Alabado seas mi Señor, por todas las bendiciones que nos das. Glorificado sea mi Señor. Amén. Hoy la liturgia nos recuerda la memoria de San Jerónimo, un santo del siglo IV, que hizo una gran tarea en la Sagrada Escritura. Él traduce la Biblia del hebreo y del griego al latín, que es la lengua común del siglo IV, siglo V. Hace ese ejercicio de traducción de la Biblia, haciendo cercana la palabra de Dios a los hombres de su tiempo. Eh, incluso por esa, por esa razón, a lo largo de estos días hemos estado meditando, hemos tenido la semana bíblica, el mes de la Biblia, las 30 pildoritas que le he estado compartiendo, eh, cada día una. Precisamente por la memoria de este santo, San Jerónimo, el traductor de la Biblia del griego y del hebreo al latín. Que San Jerónimo eh, nos impulse a amar cada día más la palabra. Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo mismo. Es pues que Él interceda por nosotros y nos dé también de ese amor a la palabra. Que cada día amemos la palabra, nos entusiasmemos con la palabra. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús, ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de Sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaón, piensas escalar al cielo, bajarás al infierno. Quien a ustedes los escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza, a mí rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, pues esta palabra hoy se convierte en un campanazo. El Señor nos campanea hoy. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti, Víctor! ¡Ay de ti, Carlos! ¡Ay de ti, Andrés! ¡Ay de ti! Que escucha la palabra. Tal vez muchos vamos a la misa frecuentemente todos los días, hasta comulgamos, vamos al Santísimo. Cuántas bendiciones Dios nos da. Mira, este mes que concluimos con tantas bendiciones. Y cuántas cosas feas todavía, cuántas cosas por cambiar. ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Que el Señor nos dé la gracia de poder dar ese paso. Y que amando la Palabra, iluminados con la Palabra, Hagamos esos cambios en nuestra vida. Demos esos pasos que tenemos que dar y que dejemos el miedo. Confiados en el amor de Dios. Con la ayuda de Dios vamos a poder sostenernos en los buenos propósitos. Señor, en tus manos nos ponemos. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, mi Señor. Amén. Que Dios me los bendiga, me los guarde y me los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.